Queridísima YouTube Estaba estremeando con mis amigos Y me di cuenta que me bajaste el video Me, me bajaste el video por la gran razón de mostrar mi cara por Dios. Solo quiero decir que me bajaron el directo de jugando Roblox 4 Por mostrar esta cara a esta cara de un niño de ya casi que 13 años. Me bajaron el video, el directo que diga. Me mandaron un correo electrónico donde me bajaron el puto directo. Y entonces, ay, ¿cómo le explico conchetumar que se vaya a la mierda a YouTube? Quizá ahora empiece a ser directo en Twitch. Voy a dejar mi canal de Twitch en la descripción. Perdón por este cambio tan drástico, pero es que YouTube, weón. Bueno, YouTube. Y sus políticas culiadas, weón Nos sirven Nos sirven sus políticas culiadas Así que voy a empezar a streamear en Twitch Así que vayan a seguirme en Twitch Por si no vieron mi cara antes Aquí está mi cara de culo Vamos a Voy a empezar a streamear en Twitch con mi amigo Todos los días Así que vayan a seguirme en el Twitch porque ya no estremeo nunca va en YouTube. Porque sus políticas saben que valen así. Es, valen un pico. Atentamente, Ariel Sánchez, tu puta madre game.